Hola amigos nuevamente, soy Dr. Damián Villarreal, fundador de la Logia Luciferina, los de los, los Universales. Eh, ustedes me están viendo en este momento, y no sé cuál sea su necesidad, por lo que está pasando, no sé cuál sea su problema, pero les cuento una cosa, abran los ojos. Ustedes ya han pidiéndole a ese Dios que lo soluciona ese problema, ¿verdad? Ya han pidiéndole a Dios hace años una casita, donde habitarse con los hijos, y le han escuchado, no le escuchan, ¿Verdad? Porque si Dios no escucha, no tiene el más mínimo sentimiento por el dolor ajeno. Yo les invito a ustedes, a, a, ustedes perdón, a que cambien de doctrina, que hagan un pacto con mi señor Lucifer, a nosotros los asesoramos en todo y le brindamos le, le un diácono para que le brinde la, el acompañamiento durante todo el proceso, para que ustedes lleven a término ese proceso maravilloso que nos llevará a, a caminar por sendas del éxito financiero y de la felicidad. E integral, si eso no funcionaría, no funcionara. Yo les estaría invitando a que lo hicieran. Háganlo por ustedes, háganlo por sus hijos, por sus familias. Muchos de ustedes eh, no tuvieron dinero para eh, darle un regalo a sus hijos en 24, ¿verdad? Muchos de ustedes se conformaron con ver cómo los hijos de otros disfrutaban. Y la pregunta es: ¿a qué Dios vienen adorando ustedes? ¿De qué religión son? ¿No se han dado cuenta ustedes que aquellos que pretenden hacer alguna religión específica no se han dado cuenta cómo el único que consigue es el pastor? Anda cambiando el último modelo. Y los que lo enriquecen son los feligreses, ¿verdad? Y ustedes siguen igual. Pero cuando se vende el alma al diablo, cuando se hace un pacto con mi Señor, cuando se decide seguirlo, todo es diferente al mismo nivel porque mi Dios Lucifer es un Dios justo, un Dios bondadoso. Acérquese a él, no radiquen malos temores, no radiquen su vida en el miedo. El miedo no factura. Recuerden eso señores, el miedo no factura. El miedo es el peor enemigo del éxito. Dejen el miedo a un lado, dejen los temores, eh, no vienen del que irán. Desen la oportunidad. Desen esa oportunidad de oro, de cambiar de vida. No lo piensen más. Hagan un pacto con mi Señor recibir, acá los asesoramos en todo. Si quieren un proceso de licencia, se lo enviamos. O si quieren, vienen hasta acá. Hacerlo acá directamente en una ceremonia privada de 30 minutos. Se ejecuta la ceremonia y usted ya sale renovado de acá, del templo Semillas de Luz. Recuerden, pueden separar su cita al 315 630 4823 o al 326-9628-16. O mi correo electrónico, atrévete y déjate sorprender No respondo nada por redes sociales. Si alguien responde por redes sociales, ese no soy yo. Atrévete y déjate sorprender.